HACEMOS LO QUE QUEREMOS Bienvenidos a Picacaroto Noticias de vuelta y mejor que nunca, a 1080p y 60fps hoy 24 de mayo de 2022, abarcaremos las siguientes noticias del día, de ayer fue estrenado el tráiler oficial de Thor Amor y Trueno, presentando a Natalia Portman como mail Thor, Christian Bale como Bobby Crow como Zeus, el tráiler ya está en español latino y posee una versión épica del tema Suicha y los de Guns and Roses. Se puede notar el tráiler posee subtítulos descriptivos y empieza con Core narrando como Thor pasa de cubierto a orgasmo. El estreno será el 7 de julio y les tendré pronto una parodia del tráiler llamada. Pasamos a tristes noticias para los fans de Star Wars, el día 22 de mayo falleció Colin Canwell el diseñador de los X-Wings, la estrella de la muerte, el halcón milenario y el destructor estelar, siempre lo recordaremos por tan icónicos diseños de naves y estaciones de batalla. Pasamos a noticias de anime, hoy el mangaka Yoshihiro Togashi creó un twitter personal en el que reveló que está trabajando en cuatro nuevos capítulos del manga Hunter X Hunter, la cuenta fue confirmada como perteneciente al mangaka en otras noticias el 10. 19 de mayo se presentó el trailer oficial del remake de Urusei Yatsura, que es el primer manga semanal de Rubiko Kashi, Mangaka de Inuyasa y Ranma y Medio. La serie tuvo una primera adaptación en los 80 y vuelve para octubre de la mano de David Production compitiendo en una de las temporadas más complicadas de la historia del anime dado a los pesos pesados que también se estrenan en esas fechas como... 僕のヒーローアカデミア、2022年秋放送開始。僕だけが。よく聞け。最初で最後の俺様からの命令。2022 y más animes como Usumaki, Blue Lock, la segunda tanda de capítulos de Spy X Family, To Your Eternity, Golden kamuya e incluso hay rumores que en septiembre o octubre se lanzará la segunda tanda de capítulos de la parte 6 de Jojo's Yo Stone Ocean, con esto finalizo la edición de hoy, después explico lo que ocurrió con los vídeos pendientes de mi canal, alto ahí, el vídeo todavía no acaba, recuerda suscribirte y dejar la campana activa, deja tu like y comparte el vídeo para apoyar el canal, deja tu comentario abajo para ganar tu corazón.